Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de, de nuestro pasado, del pasado de Lightspeed Spanish y cómo comenzamos todo. Hablamos de todo en la segunda parte. Pues Lightspeed Spanish ya tiene unos 15 años, supongo, o 13 años, algo así. Y empezamos con una idea. La idea de mmm, creo que podemos enseñar el español y podemos hacerlo desde casa y usar eh, YouTube. Y a lo mejor podría ser un negocio. Y entonces empezamos con una idea, pero con cero habilidad, y con habilidad estoy hablando de la tecnología. Yo no sabía nada de nada, de ordenadores, nada, nada. Pero en esa época, lo, YouTube era algo nuevo, ¿sabes? Y, y, y claro, mi ordenador era un ordenador muy viejo, eh, con poca potencia. Pero bueno, empezamos, empezamos. Yo creé una página web, ¿vale? Gratis, una página del montón y no era una página muy bonita y no era una página muy buena. ¿Y qué pasó? Pues eh, un día eh, un hombre que se llama Michael se puso en contacto conmigo y dijo, Gordon, eh, vuestra página web no es buena. Es mi trabajo yo quiero crear crearos una página web y tuve que darle clases yo no tenía dinero no teníamos dinero en absoluto entonces le, le, le daba clases y él pasaba tiempo creando la página y hizo un trabajo fenomenal estoy muy agradecido a ese chico michael smith ¿vale? Pues a la vez empezamos a grabar vídeos, no teníamos una cámara de, de, de grabación, no teníamos, no teníamos dinero, la verdad es que estaba, yo había salido eh, o estaba en el proceso de, de salir, de, de estar en la bancarrota, no tenía nada, pero trabajaba en un, un, eh, un colegio en Middlesbrough y en el colegio daban Cámaras Para a, a los profesores Y tú podrías tener una cámara Y grabar cosas para las clases Pues yo eh, cog Yo cogí un, Una cámara prestada del, del colegio Y esta es la cámara bueno. Es una Toshiba Y se abre así es una cámara de, de, bueno, muy sencilla. En esa época era una cámara normal. Ahora, claro, que nadie tendría esto. En el, entonces, lo que teníamos, esta cámara la poníamos en, eh, en la ventana ¿vale? del salón y esta parte sobre una caja para que se no, no se cayera. ¿Vale? y empezamos así yo, hay un botón aquí, yo picaba en el botón grabábamos y picaba en el botón para parar la cámara ¿Vale? esto, y tiene un micrófono, usábamos el micrófono de la cámara así empezamos y seguíamos así eh, hicimos 60 videocasts con esta cámara, ¿vale? intentábamos mejorar el, el audio, la calidad eh, y cometimos un montón de errores, o mejor dicho, come, cometí un montón de errores comprando cosas que no funcionaban, ah, horrible, horrible. Pero así empezamos, con esta cámara, y todo nos fue viento en popa. todos nos fue fenomenalmente bien, ¿vale? En la, detrás de, de las dos sillas poníamos esta, eh, esta bandera, aquí, esta bandera, ¿vale? Teníamos esta bandera colgada en la puerta, ¿vale? Así, de, de, como así, en la puerta. Y mi amigo Andy, él, él veía los, los vídeos porque él estaba aprendiendo español y dijo, Gordon, yo sé que tenéis que hacer esto en, en el salón, pero por favor, Cierra la puerta detrás, porque teníamos la puerta entreabierta, ¿vale? Es que no éramos profesionales en absoluto, profesionalidad, cero, ¿vale? Pero ganas, un montón, ¿sabes? Eh, ilusión, un montón, pero profesionales, no, no. Y poco a poco íbamos cambiando el sistema, con la página web que, que Michael hizo, Pff, todo cambió con YouTube. YouTube nos, nos ha ayudado un montón eh, durante muchos años, ¿sabes? promoviendo los vídeos. Pero fue una aventura, la verdad, intentando hacer cosas, mejorar y al final Tuvimos que comprar una cámara que vale, yo que sé, 2.000 libras, ¿vale? Una buena cámara. Eh, pero esta cámara, empezamos, con, bueno, la verdad es que tengo vergüenza porque eh, básicamente la robé, ¿no? Lo, la tenía prestada. Pero, ¿sabes cuando terminé de trabajar en el colegio? Estas cámaras se, se habían tirado porque eran muy viejas y tenían cámaras mejores. Pero aún así, pero es que y yo no quiero tirar esta cámara porque tiene tantas memorias. Así empezamos con esta cámara, también la, la bandera. ¿no? Eh, y ahora ya es, tenemos como más como un estudio. Usamos esta, este micrófono para tener el sonido muy bueno. Pero al principio, eh, muy básico, muy básico, aún así hemos podido crear lo que se llama, lo que se llama el, el, la marca, ¿no? The brand de Lightspeed Spanish y lo que somos y claro que Cintia, Cintia sale en los vídeos embarazada dos veces y, y ahora como los niños que no habían nacido cuando empezamos, mi hijo mayor tiene 11 años entonces, hemos pasado toda la vida, toda la vida enseñando español. Y ha sido muy bonito y sigue siendo muy bonito. Y conocemos a, a hemos conocido a tantas personas tan bonitas en la historia de, de este, este negocio. Es, es muy bonito. Es muy gratificante, la verdad. Entonces, eso es todo. Quería hablar de, del pasado un poco. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todo, todos vosotros por seguir Life Spanish, por apoyarnos. Muchas gracias. Hasta luego.